Restar primero unidades y luego decenas. Antes de irnos de lleno al tema, es importante que recordemos el valor. Las unidades tienen el valor de 1, las decenas valen 10 y las centenas tienen un valor de 100. ¿Identificas cada bloque? Ok, es importante también que recordemos el valor posicional. Acuérdate que un número cambia su valor de acuerdo a donde está ubicado en la tabla. Cuando escribimos unidades, en este caso 8 por ejemplo, lo hacemos siempre del lado derecho, en la columna de unidades. Si yo escribo 46, pongo 6 en la sección de unidades y 4 en la de decenas. Y si yo tengo el número 179, tengo que respetar los espacios. Quiere decir que tengo 9 unidades, 7 decenas y una centena. Restar primero unidades y luego decenas. Por ejemplo, si yo tengo 29 menos 7, vamos a descomponer el número 29. 20 y 9. Quiere decir que tenemos dos decenas y nueve unidades. A esas nueve unidades del número 29 le vamos a restar 7. Quiere decir que 9 menos 7 es igual a 2. Por lo tanto tengo dos decenas y dos unidades. El resultado de 29 menos 7 es igual a 22. Hagamos un ejemplo. Si yo tengo 57 menos 4, quiere decir que voy a descomponer también 57 en 50 y 7. Quiere decir que tengo 5 decenas y 7 unidades. A esas 7 unidades le voy a restar 4. 7 menos 4 me da 3. Por lo tanto, me quedan 5 decenas y 3 unidades. Quiere decir que 57 menos 4 es igual a 53. Hagamos otro ejemplo. 38 menos 6. Recuerda que primero tengo que descomponer 38. Lo descompongo en 30 y 8. Quiere decir que tengo 3 decenas y 8 unidades. ¿Qué le restaré? 6 unidades. 8 menos 6 es igual a 2, por lo tanto me quedan 3 decenas y 2 unidades. Quiere decir que 38 menos 6 es igual a 32. Es muy importante que recuerdes que siempre empezamos por las unidades, ya sea que estamos haciendo una suma o una resta, siempre empezamos por unidades.